Muy buenas tardes, bienvenidos al canal. Y bueno, decía Seneca, cuando se está en medio de las adversidades, ya es tarde para ser cauto. O sea, cuando nos hemos metido en un problema, ya decir, uy, ahora quiero ver si salgo de aquí, es tarde. Entonces eso nos va a costar algo siempre. Tener cuidado, ¿vale? Porque si vamos haciendo pelotas cada vez más grandes, llega un momento que la pelota es tan grande que se nos cae encima y es el momento en el que no podemos ya casi casi poner remedio siempre suele haber un remedio vale pero estaros atentos vale para intentar no tener que llegar a ese remedio bien eh, bitcoin ha tenido un día raro por decirlo de alguna forma eh, ¿Por qué? porque yo considero que no ha respondido bien eh, con el resto de mercados Ayer estaba estuvo más raro que el resto de mercados, a mi modo de ver. Y hoy, tres cuartas de lo mismo. No es normal que el SP500 lleve un 2%, y Bitcoin lleve un 2,60, 67. Ahora mismo es, es muy poquito. No está entrando volumen de verdad. ¿vale? No, yo no lo veo, por lo menos... Mmm, hay un punto interesante, que ahora lo vamos a ver, de comparativas en cuatro horas y demás, pero nos falta un empujoncito, nos falta un empujoncito para poder recuperar alguna posición lo okay, que yo más allá de la media de 200 en 4 horas de momento uy, lo veo tal tampoco, tampoco hemos tocado todavía los 37.400 esa zona que teníamos ahí marcada ha pinchado tres veces con tres velas de 4 horas pero no ha ido más allá, entonces bueno, ver, puede ser que no, te, no tiene por qué ir más allá es, es, pero, pero es una zona que es lo suficientemente importante como para, como para tocarla. Esto es, es está complicada, está la cosa un poquito complicadilla. Pero bueno, ya sabéis que cuanto más difícil es algo, mayor es la recompensa que nos espera al final. O pues eso es lo que queremos, <ríe> Pero eso, eso es lo que al final intentamos, ¿no? Pero bueno, eh, ya veremos a ver qué es lo que, qué es lo que toca. Eh... Lo que sí toca de vez en cuando es dejar un poquito todo esto, ¿vale? Eh, dejar las gráficas, daros una vuelta, eh, pasar un poco de todo. Decía Carmen Martín Gaite. He conocido a mucha gente a lo largo de mi vida que en nombre de ganar dinero para vivir se lo toman tan en serio que se olvidan de vivir. Y esto es una realidad. Eso le pasa a muchísima gente. Y, bueno... Es por hacer una llamada al orden, a todo el mundo, a todos, ¿vale? Eh, ver las cosas que realmente son importantes. A ver, que el, el no tener detrás una carga es importante, pero es que muchas veces la carga nos la metemos nosotros solos, es decir, sobre todo en el mundo de las inversiones como estamos ahora. Eh, estamos en momentos en los que decimos, venga, yo quiero esto para en un futuro estar mejor. Sí, sí. ...pero nos estamos olvidando de todo lo que tenemos detrás... ...y nos metemos esa carga... ...que son operaciones a lo mejor en las que no es necesario que estemos... ...y en momentos en los que esas operaciones quizás no sean las más adecuadas... Eh, ...que nos meten una carga extra... ...y con eso en la cabeza nos olvidamos de vivir... ¿no? ...y bueno pues es un poco por... por... Yo, ...a mí me ha pasado... ¿vale? ...a mí me ha pasado y yo reconozco que me ha pasado... ...es uno de los grandes errores que yo creo que... ...puntualmente en nuestra vida cometemos todos... Pero ya sabéis que ante esas cosas, si al final el cuerpo te dice, si no paras tú, te voy a parar yo. Y si no es el cuerpo, es el coco. Así que, estaros muy atentos. En fin, vamos a ver cómo está el mercado, que dentro de lo raro, no está, no está mal, no está, no está demasiado duro, al menos de momento, va poco a poco sangrándonos. Así que, comenzamos. campanita pues eso suscríbete y dale a la campanita porque si no ya sabéis lo que puede pasar por culo pues eso <risas> daros a la campanita vale que a vosotros os es gratis o sea yo por si alguien no lo sabe todavía darle a suscribirse es gratis no te van a cobrar nada así que oye no pasa nada, ¿vale? Bien, Bitcoin, ¿qué ha pasado hoy? Vamos a irnos a, primero al gráfico de una hora, ¿vale? Vemos cómo, pues, esta, esta zona que teníamos aquí, marcada, pues ha pasado así, de refiero y de repente he hecho, uy, que voy para arriba, luego ha probado este mínimo, ¿vale? Que hizo aquí y, pum, nos vamos para arriba, ¿vale? Ahora vamos a ver si somos capaces, en una hora, de pasar esta media de 50 que nos ha mandado un poquito al carajo esta vez, ¿Vale? Tenemos a la de 50, más bien es la de 100 la que está cruzando hacia abajo la de, a la de 50. ¿vale? O sea, no es la de 50 que la esté cruzando arriba. Entonces, claro, para eso tendríamos que pasar por encima de la de 50. Una vez que pasemos por encima de la de 50, bueno, pues por lo menos el camino hasta los 40.000 lo tenemos más o menos, más o menos despejado. ¿vale? Porque, claro, ahí ya nos vamos a encontrar una confluencia en la media de 200 junto con esta línea que bueno, es una línea, eh, vamos a verlo en cuatro horas, vamos a ver, es esta línea, ¿vale? La parte superior de la parte inferior, <ríe> la parte superior de la parte inferior del canal, ¿vale? Esa línea la que, la que toca romper al alza. Ya se hizo esta vez, ya se hizo esta vez, bueno, pues teniendo en cuenta de que no hemos pegado mechón, ¿vale? Pero sí si hemos estado bastante tiempo por aquí abajo, Cayendo prácticamente a la zona, bueno, pues es la es una zona a batir ahora mismo. Esa línea eh, verde-verduzca que tenemos aquí en la zona de 40.000. Eh, tenemos la, luego la resistencia de 40 kini, que están prácticamente es, es la misma zona. Y bueno, vamos a ver qué tal los comportamos de momento en cuatro horas a batir. Es la EMA20, que es en la que estamos peleándonos ahora mismo. Esta vela ha sido bastante interesante, esta vela de 4 horas, que al final se quedó con una vela de indecisión. La siguiente, llevamos 2 horas eh, y, bueno, pues de momento está haciendo una vela verde, no está siendo una vela con demasiada fortaleza, pero sí que es cierto que en volumen no está mal, dentro de que eh, en, en la mitad de la vela, en la mitad del tempo, ya tenemos el volumen de velas anteriores, ¿vale? Todas estas velas de 4 horas anteriores, vale ese volumen ya lo tenemos con lo cual bueno pues no estaría yo creo que va a estar el volumen por encima de esta vela roja anterior bueno no está mal que para eh, que claro en esta vela el volumen ha sido más alto igual que fue en esta vela de caída pero fijaros esto es muy importante como en esta vela vale con un cuerpo prácticamente inexistente es una doji y con eh, un rango más pequeño bastante más pequeño que esta otra vale bastante más pequeño eh, se ha mantenido ahí. Y el volumen es el mismo. Bueno, incluso, incluso el de esta es un poquito menor. ¿Vale? Esto es interesante. Esto es bastante importante. ¿Vale? Igual que en este rango tan pequeño se movió este volumen. Ya hay rangos en los que... Eh, si se mueve mucho volumen en un rango muy chiquitito... Hay bastante intercambio. Es como diciendo... Eh, que todo lo que haya se mueva por aquí... Se va a comprar. Claro, porque aunque lo veamos rojo tener siempre en cuenta que todo eso que hay rojo y ha caído, se ha comprado, alguien lo ha comprado, alguien lo ha vendido, pero alguien lo ha comprado. O sea, alguien lo quiere, alguien lo desea, alguien lo guarda. Así que estaros muy atentos con eso, que no, no, es, no es ninguna tontería. Bien, no está mal el, el, el volumen, pero nos hace falta un pequeño punch. Eh, depende mucho de esta vela de cuatro horas y de la siguiente, de la última del día, que nos va a decir en diario qué tal cerramos esta vela. Eh, de momento no está mal, cubrir la mitad de la vela del día anterior, bueno, pues cuanto más cubramos mejor, evidentemente, pero veis que tenemos este cierre de aquí, con este cierre de aquí, con esta zona de aquí, este, ahí hay una línea, ¿vale?, en esa zona de los 39 y medio, que... Ay, entre los 39 y medio y los 40 y medio nos van a... nos pueden fastidiar un poquito, ¿no? Vamos a ver qué tal se porta. Eh, esto quiere decir que ya, bueno, pues ya hemos tocado abajo y nos vamos para arriba, no, no, no. ¿Por qué? Pues por muchos motivos. Primero, como está el mercado, pues bueno, es un día de recuperación, está bien, eh, pero depende de qué. Aquí, la realidad está aquí, ¿vale? S&P 500. De momento, en lo que era este canal, ¿veis? Esta línea de aquí, por la parte superior, esta línea de aquí por la parte inferior la ha partido, la ha roto y está intentando volver a entrar en ella. Es lo típico que rompes un posible canal, vale haces el pullback y luego vuelves otra vez para abajo. Vamos a ver cómo están las cosas mañanas, pero eh, me extraña que estos países que ya empiezan a pagar el petróleo en rublos, bueno, dicen, no, no, yo lo pago en euros, el que hace el cambio es el banco ruso. Ya, los cojones, lo que estás haciendo, bueno, pues saltándote ahí varias cosillas. Yo creo, creo que eso no le va a sentar muy bien al S&P 500, al dólar en particular y, y a los mercados en general. no Vamos a ir poco a poco que, viendo qué consecuencias puede tener eso. Está claro que vamos hacia dos bloques económicos. Eso es algo que yo creo que, que ya llevamos tiempo viéndolo y bueno, pues parece que se va a ir consumando poco a poco en los próximos meses y años. Eh, y bueno, que no se hace de la noche al día, es decir, que hay muchos, no, ya veis, ya estamos ya, ya está lo nuevo orden mundial. No, no, no, eso, eso no se hace de la noche a la mañana, eso lleva una serie de procesos. Eh, pero bueno, que está naciendo, lo estamos viendo, y jodo, digo yo, ¿por qué nacería no primero de los 70 que la cantidad de cosas que estamos viviendo? Eh? Madre mía, madre mía, compañeros del Arau, joder. Eh, bien vamos a ver si le da por tocar en la parte de abajo de esta cuña que tenemos aquí dibujada eh, igual que la que tenemos en bitcoin ¿vale? viendo esta otra esta es la misma que tiene el s&p 500 es la grande ¿vale? Eh, dentro de lo que es la pelea de diario tenemos una micro cuña que está dentro vale que es la que puede hacer que vayamos a este mínimo del canal lateral eh, ascendente vale entonces mmm, de momento el precio se va comprimiendo poco a poco, poco a poco, pim pam, pim pam, pim pam. A ver si rompe, a ver si no le da por romper para abajo, una de esas cuyas cuñas cabroncetas. En 4 horas de momento también ha estado cumpliendo bastante bien. Toque, toque, toque, toque, toque, toque, a ver si le da por tocar y romper arriba. Estaría bastante bien, ahora una subidita a los 42 y pico, 43, no nos vendría mal. Pero... Esto, como no depende de, de nosotros, que somos unos pringadillos, somos el mercado minorista que intenta adivinar qué va a hacer el mercado mayorista, bueno, pues con esto es con lo que nos encontramos. Aquí tenemos eh, las velas que ha formado, muy bien, y, y, me, y creo que no está mal ni en volumen ni en, ni en dibujo. Vamos a ver si es capaz, por lo menos, de llegar a esta parte de los 40.000 eh, cuanto a la dominancia ¿qué ha pasado con la dominancia? pues que ha subido ha subido, ha subido bastante, ha roto esta línea de tendencia que tenemos ¿y qué va a hacer ahora? pues lo mismo hace luego un pullback y ya se va a por esta a zona de 42% ¿vale? Eh, vamos a ver, vamos a ver acaba de entrar a tocarlo si hace pullback y se va aquí más o menos a 42 y pico primero tiene aquí una paradiña, pues depende de cómo lo haga, si lo hace muy vertical o si lo hace lateralizando eh, estaría ira, ...iría a tocar esta línea de tendencia... vale, ...que es bastante interesante... ...que viene desde octubre... ...desde que comenzó esta pequeña ruina... ...y luego tenemos otra que viene desde julio... ...desde verano, con el subidón... ...fijaros que el subidón que hizo Bitcoin en julio... ...pero sin embargo, ¿cómo hizo la dominancia? ¡Pum! Para abajo... ...pues eso es lo que buscamos... Jeje. ...claro, que la dominancia caiga... ...y el precio suba... ...de momento estamos en este camino... Eh, a ver si sube, y ya aquí le da por tocar y bajar, y pues bajar pero, ¿qué pasa hoy? algo interesante ha subido la dominancia de Bitcoin ¿sí? Bitcoin también está subiendo y el Total Market también está subiendo ha perdido una línea de soporte tocó, tocó, tocó la perdió, y ahora está retesteando retestear, si recupero bien, si no, lo que hago es luego seguir cayendo ojo con esto, ¿vale? Eh, ¿Qué pasa a las altcoins? Si Bitcoin sube, la dominancia sube. Y el mercado sube. Pues las altcoins, en teoría, deberían de sufrir. Pero, ¡ay, amigo! ¡Ay, amigo! No es tan mal. No es tan mal las altcoins. A ver, tampoco hay algunas, pero son muy poquitas. Solamente son estas. Ceros, unos... Y aquí tenemos, a partir del 5, Criterium, Presearch... Eh, la volatilidad, los library crates y, y dom ya está, esto es todo lo que ha pasado, el resto están en positivo, con lo cual lo que yo sigo diciendo el mercado va poquito a poquito sangrándonos pero no está tan mal, o sea eh, hablaba precisamente con, con una persona pues, que tiene ahí su lío y hemos hecho un one to one para intentar solventar eh, Aterrizar con suavidad, como dicen en la economía, ¿no? Aterrizar con suavidad eh, unas operaciones y, y, y efectivamente esto no está no está el mercado eh, como antaño. O sea, hace años, hace no muchos años, eh, caía Bitcoin y la Salvin se metía en un pepinazo tremendo. O sea, el mercado está creyendo mucho, muy mucho, en más proyectos más allá de Bitcoin. Por eso me extraña tanto que suba, de esta manera la dominancia, pero bien, muy bien, porque es lo que buscamos, ¿vale? Eh, que estas altcoins empiecen a despertar, empiecen a coger cada una su nicho de mercado. Tenemos un 30% en NS, ha metido un pepinazo muy importante, GMT otro 15%, lo está haciendo brutal, brutal, o sea, no hay palabras. Me recuerda mucho a cuando salieron los Axis. ¿Recordáis que y lo podréis ver este verano que pasó y antes de verano? Como eh, Axi empezaba, los AXS empezaba a subir y hacía su zona horizontal, luego volvía a subir y decíamos, bueno, tendrá que bajar, reposar los, la leche, y estaba pi, haciendo cosas así: pam, pam, pam, pam, pam, pam. Y decía, esto no para nunca. Pues es el comportamiento que está teniendo GMT y es tremendo. Los cortos de Bitcoin, atento porque están subiendo, han roto esta línea de tendencia que teníamos de mínimos del canal, ¿vale? De este toque aquí, y eh, van atacando la media de 100. No sé si eh, yo creo que van a poder con ella. ¿Veis cómo aquí cayó? Y luego se recuperó y otra vez a por ella. Vamos a ver cómo nos cómo nos afecta. Porque ten en cuenta que con el movimiento del otro día han liquidado unos cuantos eh, algunas cuantas personas por ahí, humanas. SNX 10% a AB. Muy bien. Además, abrazando la vela del día anterior. Perfecto. Eh, Ape, los monitos, siguen ahí igual. Su camino, como GMT. O sea, esto es tremendo. Sí, es muy buen movimiento del diario. A por la media de 50. Vamos a ver si el movimiento es bueno. Y mañana tenemos un día decente. Pues volveremos a, a ir al alza. ¿Vale? Pero eso, ¿de qué depende? Va a depender en mucho del SP500. ¿Vale? Que, que recupere esta zona del canal. Y quiera intentar tirar a por esta línea de tendencia. ¿Vale? Pero... Vamos a ver, vamos a tener eh, paciencia para observar y decir, porque tenemos, tengo una entrada ahí errónea en, en las altcoins, que voy a tener que esperar un poquito, me parece, a mí para sacarla, pero bueno, es que le vamos a hacer, es, unas veces salen bien, y otras veces no salen bien, pero yo lo reconozco, eh, a mí, hay errores, pues claro que hay errores, bien, uy, mi perro me dice cosas raras, se tumba boca arriba ahí, eh, Melos también, bien, porque bueno, por lo menos veis que está intentando parar en la misma zona cayó aquí, y está en la misma zona intentando hacer la parada. Vamos a ver si puede, y si no, será un motivo para hacer otra vez para abajo. Eh, normalmente, ya os digo, estos proyectos suelen venir aquí. Igual que, igual que le puede pasar a, a los monitos, ¿eh? ¿vale? Los monitos en cualquier momento podrían empezar a hacer tonterías y caer al precio de salida. Los paquete está teniendo mucho apoyo, no sé por qué. Quase, eh, un 5,70, nada, nada que sea importante y e interesante al menos por el momento Atom bien porque igual está intentando hacer un abrazo ahí a la vela el día anterior a ver si consigue y que sea una salida eh, interesante hasta esta línea de tendencia a la zona de 24 y medio una cosa así Cava que está muy muy bien es de las que están también perfectamente sanas eh, Veis esta resistencia que hizo aquí, pa, pa, pa, pa, no pudo, cayó un poquito a coger dinerito y cogió impulso y venga, vamos a por ella. Bueno, pues ha intentado hacer retroceso, se apoyó, esta mecha apoyó en toda esta zona de aquí y vuelve a la alza. Si puede seguir a la alza, seguirá y si no, pues volverá y se apoyará en esta zona donde tuvo tanta resistencia en su momento. Eh, ¿Qué más tenemos por aquí? Es interesante. Eh, poca leche, bueno, Rose está bastante bien 4,50, bueno, a ver si esta zona de soporte es capaz de vencerla, eh, ir a zona de cero. Eh, perdón, 0 perdón, 0,28 esto me pasa por dormir con el culo al aire, no os gustaría, es muy feo um, bueno, y tenemos bastante verde, bastante verde, bastante que celebrar. Eso es muy bueno. Por lo que, claro, eh, después de, de las caídas que ha habido en este tiempo, pues bueno, pero es lo que, es lo que hay. Como habréis observado, hoy no se ha dado ningún consejo de, de cartera. Porque mañana sí eh, empezaremos ya con, con cosas que puedan ser más, más interesantes. Porque ya sabemos, por un lado, el dinero con el que podemos contar. Y ya sabemos, por otro lado, el. ...tipo de riesgo, ¿vale? Ya creo que todo el mundo eh, empieza a saber qué, qué riesgo, ¿no? Qué, qué riesgo está dispuesto a asumir y qué tipo de inversores. A partir de ahí empezaremos a, a, a configurar más cositas. Eh, sí, yo creo que mañana. Vamos a ir paso a paso. Que el mercado también nos dé esos respiros un poquito de vez en cuando... ...que no vienen mal. Sobre todo, lo más importante es que eh, si queréis hacer algo, si tenéis alguna duda... De verdad, antes de meter la pata, antes de tal, preguntar en la comunidad, si para eso está también. O sea, entrar en Discord, que estáis todos invitados, tenéis por aquí abajo el link. Y bueno, pues ir, ir formando parte de la comunidad y preguntar. De verdad que al final preguntando se suele llegar a la mayoría de los sitios. Eh, ¿Qué más tenemos? Bueno, en cuanto a las altcoins contra Bitcoin, vamos a poner, porque Steam sigue, o sea, lo de Steam es tremendo, ¿vale? 19.35, ¿veis? Pam, otra vez para arriba. O sea que lo está haciendo muy, muy bien. Los cortos que ya hemos visto: AB613, eh, BTS perdón, eh, un 577, Mbox, un 545. Bien, AMPP, muy bien también. Abrazando la vela del día anterior. GRT, intentándolo. Y SIS 432. Pues veis que ya lleva un camino al alza. Media de 200, de momento para paradiña aquí. A ver si la rompe y se va por la de 100 en la zona esta zona de resistencia que tiene aquí. Toque, toque, toque. De momento que la pase, nos vamos para arriba. Eh, Atom también está por aquí, un 3,5. En la zona de soporte, justito, que la teníamos ahí la línea marcadita. Vale, y bueno, Waves que va a hacer un poco de paradiña, pero esto es para, para coger espacio para ir cayendo. ...hacia la zona que yo creo que va a caer... ...que deberá de ser más o menos la zona de 30... 30 ...3.030 Satoshi aproximadamente... ...Satoshi arriba, Satoshi abajo... <ríe> ...ya veremos... Um, ...tenemos Walton Chain... ...tenemos las Scott y las Mina... ...bastante bien... ...KNC... ...que esta es la... ...esta es la Sheriff... La, ...la jefa, la que está... ...marcando todo al TP2... ...fijaros cómo ha vuelto a ir a tocarlo... Eh, ...bueno, pues a ver si mañana ya... ...por aquí empieza a hacer... To ...tontear un poquito... Y ya uh, a desgastarnos. Eso lleva, lleva su tiempo, así que paciencia para ir esperándola en el punto de. Mm, vamos a meterle ahí un punch interesante. Bien, y bueno, pues ya, ya tenemos menos beneficios. Y luego tenemos un poquito aquí de mal rollito, pero no es demasiado. Bueno, GXS la podemos borrar, pues la han quitado de Binance. Y tenemos OAX, XMR vale, bueno, tenemos aquí unas poquitas por aquí abajo vamos a ver lo que nos habéis pedido porque me habéis dejado por ahí algún, alguna petición, Ripple que se me olvidó ayer, <ríe> digo voy a meterme con Ripple, y se me olvidó ayer entonces vamos a verlas eh, porque valen la pena, entonces yo creo que, que Ripple, la tenemos por aquí eh, está para ir a una zona, ¿ves? cuando perdió esta, este mini soporte vamos a estirarlo vamos a hacer doble clic aquí, veis que tenemos esta zona se apoyó una vez, se apoyó dos, aquí hizo este doble suelo y se fue para arriba. Aquí vino a buscarlo, no llegó, aquí vino otra vez a la zona... Que es bastante interesante entonces bueno vamos a ver si ripple eh, llega a la zona de soporte que la que tiene que llegar 1 2 3 y a ver si a la cuarta llega de hecho tenemos <ríe> tengo la, la alerta ahí desde hace bastante tiempo eh, y bueno bueno bastante tiempo desde primeros de año o sea que vamos a ver vamos a ver qué tal y si llega a ese punto que se está tengo la alerta en 0 a ver uh, 0,54. vale no sé si llegará a 0.54 o si quedará antes, pero bueno, dependiendo del momento del mercado, así lo veremos. La vela de hoy, eh, como podéis ver, es un martillo invertido, con lo cual esto nos dice que va a seguir cayendo. Eso es lo que a mí me dice. Eh, que es una zona de pre-soporte. Veis que esta zona que hizo aquí es la que le está haciendo ahora mismo de soporte. Bueno, puede ser que aquí forme otra y se vaya para arriba. Sí, pero yo vuelvo a decir lo mismo. Creo que al mercado le hace falta un poquito de volumen y mientras no veamos ese volumen... Eh, podremos comprar Ripple más barato yo sigo eh, en la misma hay que acumularlo eh, y esto lo que, le, la, lo que le queda a Ripple es bien poquito y hay muchísima más gente y muchísimas más instituciones de las que os podáis imaginar detrás de Ripple yo lo vuelvo a repetir y os lo vuelvo a decir ¿vale? eh, venimos aquí con esta línea vale. ahí a ver si llega a tocar. La tenemos toque, toque, toque. Aquí roce así raro. Aquí no llego a tocar. Aquí está que si toca o si no toca. Ya veremos si de aquí se va para arriba. O sea, de aquí se apoya en la línea. Y nos vamos después ya para arriba. Eh, estaros muy atentos con Ripple porque no es, no es tontería. ¿vale? Eh, ¿Qué más tenemos por aquí? Eh, Niar. Niar. Sí, aquí está, 0.14 hoy eh, en principio está en un canal eh, está dentro de un canal alcista no tiene mayor historia tocó su tope 2 a la vuelta atrás, media de 100 es bastante probable cuidado, ¿vale? que se nos venga a la zona de 9 ya veremos eh, pero tiene una zona intermedia que está, a ver uh, vamos a ponerle aquí ¿vale? que es esta Vamos a dispararlo desde aquí, ¿vale? ¿Veis? Que aquí fue este máximo, aquí otro toque, aquí otro toque y luego bajó, volvió a retestear aquí, aquí, aquí, aquí, casi, ya la pasó. Entonces, es bastante probable que se venga aquí, que además con la media de 200, aquí es 11.8 aproximadamente, ¿vale? Podría perderlo ya, si pierde 11.8 y pierde estas medias que hay aquí, nos venimos a la zona de 9, eh, 9.40. Vale, luego ya tendríamos el mismo pero a romper esta cuña yo creo que venirse a estas zonas a la zona de ruptura estaría bien y bueno, pues como mucho eh, la zona previa a la ruptura más allá de eso sería una una faena una cosa, una cosa rara además está en TP1 perdón TP1 este, este pico que hay aquí es TP1 o sea que es, está en retroceso normal intento ir al TP2 otra vez caigo TP1 volveré otra vez a atacar el TP2 seguramente eh, poco más que añadir soberanía eh, el objetivo lo tiene que tener de momento de vuelta en entre P2 en 15 pero como soporte nos podemos encontrar la zona de 11.8 y la zona de 9.4 eh, y luego Actio, Actio no sé qué es Actio vamos a vamos a ver, yo lo tengo por aquí Actio Act.io ¿Qué narices es esto? ¿Qué mercados tiene? Bitrex? joder, es que... Em, solo Bitrex. Vamos a ver todo. Nació hace unos días y ha ido subiendo. Pero es que, claro, es que ha nacido hace unos días. No podemos tampoco pedirle peras a la higuera. Apenas tiene dos semanas, entonces que haya que haya hecho este pampeo, pues a mí no me dice mucho, me dice más qué narices es. Peer-to-peer eh, -peer. Bueno, esto es interesante, ¿vale? Peer-to-peer currency, -peer. pero que, es, que me imagino que será para cambiar, para transaccionar dineros de uno a otro y eh, exchange. Bueno. Bien. Vamos a ver qué tal. Vamos a ver cómo, cómo va cómo va trabajando. Pero.. Vamos a ver, a ver. Se si acaba de nacer, poca leche podemos ver. Un millón de. Bueno, pues son Un sismá. Tiene tarjetas que meterán el Q2 del 22, como que supone que lo han metido ya, o pues lo van a meter en el, en el segundo trimestre. WealthBot, EuroPoles. Si no es una app más de las que al final eh, te empiezan con KYC, si, re si realmente va a ser descentralizado o no. ¿O qué es lo importante? Claro, o sea, no es, no es, no es descentralizado. Si tienes un Iván, ya, no es descentralizado. Está bien, ¿vale? Y habría que ver eh, realmente el, qué ventajas tiene el resto de servicios que tú vas a pagar una cuota de 12,90 o 200 euros al mes. a la gente hay que tener una cuenta, en cuenta una cosa esto sí le gusta a la gente esto ya pagar no, no mola ¿Vale? entonces es algo a lo que se están arriesgando ¿Vale? eh, me interesa ver en company más que más que eso bueno, el equipo no me importa demasiado algún partner, algún no hay ninguno bueno, está bien ¿eh? la idea está bien el eh, tienen tener en cuenta que tienen competencia creo que va a seguir subiendo porque la, la base es buena está, es barato el token de momento y bueno, pues pueden seguir haciendo cosas así que no lo, no lo veo mal la verdad es que no lo veo mal Bueno, pues habrá que echarle un ojo mayor. Os invito a que vais a, vayáis a akt.io y le echéis un ojo, porque no me parece no me parece mal mal proyecto. Seguramente los habrá mejores, pero en principio no me parece mal proyecto. En cuanto a en cuanto a su crecimiento, claro, eh, tiene muy poquito tiempo, acaba de salir, eh, todavía puede estar dentro de un punch interesante, ¿vale? y, y poca leche más. Pero si ya tocó un máximo de 5.84, cayó posteriormente a 3.80, y ahora está rondando los 5 y pico otra vez, pues posiblemente pueda, empiece a caer, o pueda seguir subiendo un poquito. Porque creo que el token no es caro, de momento, para, para, para la idea que tiene. ¿Vale? Para la idea que tiene. Eh, hablan de que es un peer-to-peer, -peer, con Iván y con tarjeta. Eso es bueno. Pero, eh, evidentemente va a haber un KYC por delante entiendo vale de todas formas habrá que echarle un ojito más, más potente no sé si tiene KYC porque si tienes un Iván tienes que tener unos datos entonces a partir de ahí ya llega a ser uno más pero si sí es interesante que, eh, que lo tenga tener un paquete todo en uno así que bien bien por bien por el proyecto eh, vamos a terminar con eh, Bitcoin, este se está desinflando un poquito, está quedándose aquí al borde de la, de la línea, el SP500, y eh, Bitcoin BTC 238 ha bajado un 0,30 desde que hemos empezado el vídeo, estaba en 39,200, ahora está en 39, peladillo, vamos a ver qué tal reacciona la vela de cuatro horas, que está ahí un poquito Katachov diciendo me han expulsado una vez, me van a expulsar otra vez, eh, vemos como la línea de medias que tenemos aquí, roja, ha pasado a verde eh, bueno, pues tenemos que tener en cuenta que eh, ahora cuando gire, empiece a subir, estaría bastante bien que en vez de hacer así, cataplón para abajo, pues eh, hiciera esto, cataplón para arriba y se nos fuera al menos hasta la línea de 40, vamos a ver si lo logra eh, paciencia y necesitamos volumen, nada más es lo que hace falta, más, más volumen de negociación, porque si no eh, bueno, pues nos vamos a quedar ahí un poquito compuestos y sin eh, trading. Así que paciencia, mucha paciencia, vamos a ver qué tal llevamos mañana al día y como digo siempre chicos y chicas, invertir con mucha cautela y que la paciencia os acompañe. Chao, chao.